negativamente, me afecta en, en mis finanzas, en la economía, porque, bueno, me dedico a la venta de pan artesanal, que no es un pan de primera necesidad, es más así como de antojo vendiendo, pero no como antes. Eh, también, bueno, la materia prima empieza a escasear, de repente no encuentro algo que normalmente podía encontrar fácilmente tardan varios días en llegar ¿no? y también se han elevado costos en algunos de los ingredientes como es el caso del azúcar del huevo de algunas frutas entre 5 10 pesos empieza a, a variar el, el costo de qué manera me ha afectado positivamente pues porque sí se sí ha habido cosas muy positivas pues es que tomo ahora tiempo para reflexionar sobre conceptos, sobre lo que es el miedo, la incertidumbre que es ¿no? también, la muerte, eh, la fe, que es ser productivo. Um,